Vamos a seguir explicando más bocetos que se pueden hacer para, para dibujar distintas cosas, para demostrar que simplemente reduciendo las figuras a, a sus formas más elementales, podemos hacer cualquier cosa. Con el tiempo iremos desarrollando nuestro propio estilo de dibujo, dependiendo de nuestros gustos, de, de las formas que comprendamos mejor, etcétera. Como ejemplo, podemos intentar hacer animales a partir de una figura de pelota y palitroques. Simplemente nos tendremos que fijar un poco en qué elementos caracterizan ese animal. Imaginemos que queremos hacer un elefante. Lo primero va a ser que en el dibujo tiene que ser un animal grande. Y después, sin más, las piernas tipo elefante son una especie de cilindros. Como veis, hemos empezado por una figura de pelota y vamos añadiendo elementos. Ahora ya podríamos hacer la cabeza con su trompa, sus orejas. El boceto, como veis, nos ha servido para situar cada cosa en su sitio sin, sin ningún problema. Podemos hacer los ojos y la cola. Y tenemos nuestro elefante terminado. Podemos hacer africano, asiático, no, la verdad es que no lo sé con sus colmillos etcétera